¡Hola! Vamos a trabajar hoy con el episodio de crisis en la Ilíada Canto 1. Bueno, lo primero que quiero decirles es que ustedes tienen aquí, en la descripción del, del video, tienen el material de introducción, dos carillas sobre Homero y los principales personajes de la Ilíada. Se lo dejo en la descripción. También tienen este repartido de, de cinco carillas que es una selección del canto 1 de la, la Iliada, eh, que está anotada por mí, así que eso también está en la descripción del, del video. Y ustedes pueden leer de ahí el canto, una selección, no todo el canto 1 de la Iliada, pero también voy a dejar eh, el canto 1 eh, completo, ¿sí? Para aquellos que quieran realmente leer todo el canto, que es realmente muy... Es muy ilustrativo y es, es muy interesante, pero lleva un tiempo estudiarlo, leerlo. Eh, bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es hablar un poco de la Iliada. La Iliada y vamos a referirnos entonces a por qué se llama la Iliada y a su estructura más básica de 24 cantos. Lo primero que tenemos que decir es que el nombre se debe a, al nombre de Troya. Nosotros le llamamos Troya pero, en realidad, el nombre, uno de los nombres dados a Troya es Ilión. Entonces, este sería el, el nombre del lugar, el toponímico que se le dice, eh, que se refiere al, al lugar donde se desarrolla la acción, que es eh, Troya, Ilión. Bueno, la heridiana tiene 24 cantos. Eh, eso significa que nosotros nunca nos vamos a referir a ella eh, como con capítulos o como, eh, como una novela. O... Nosotros nos vamos a referir a ella como un poema, porque de hecho originalmente es un, un poema escrito en griego. ¿no? Ahora, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre le vamos a seguir llamando cantos y no capítulos a cada una de sus partes. De esos 24 cantos, los lo más este, digamos los más relevantes para el argumento vienen a ser el, el canto de el canto 1 porque de allí allí se explica por qué, este, cuál es el motivo del, de la furia, de la cólera de Aquiles, que, que es el tema central de toda la obra. El canto 1, el canto sexto, porque allí aparece eh, Héctor dialogando con Andrómaca, su esposa. Eh, entonces eh, se, se, nosotros podemos ver cómo era la vida conyugal de, de estos héroes. Y después el canto 22, donde está la la muerte de, de Héctor, y finalmente, eh, cuando se le brindan las honras fúnebres en el canto 24 de, de la obra. Bueno, bien, entonces, eso por un lado. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en el canto 1, canto 1 de la guía. Bueno, y no, no en todo el canto 1, sino en un episodio concreto que es ...el episodio de de Crises. Entonces, Crises. ¿Quién es Crises? Él tiene dos características que nosotros tenemos que, que tener en cuenta como personaje. Él es el padre de Criseida... Y además es sacerdote de Apolo. Entonces. Apolo siempre es presentado como un dios muy vengativo, un dios muy potente, muy poderoso. Tenemos que recordar que él es el. Eh, es el dios del sol, además el, el dios de la, de la poesía. Es, eh, también es un dios vinculado con la guerra, ¿no? Es el flechador. Él, él arroja flechas. Eh, y bueno, y en su, en su carro, para la antigüedad griega, en su carro era que llevaba el sol para que recorriera el cielo. Entonces, Apolo es un dios muy importante. Y Cris es el sacerdote de ese dios, o sea que... Eso significa que es como un representante del dios Apolo en la Tierra. Y por otro lado nosotros tenemos a Agamenón. El personaje de Agamenón merece realmente un video aparte, ¿no? Porque es un personaje bastante complejo. Eh, en el sentido de que tiene una larga tradición de, de, de, de desgracias en su. En su vida una maldición pesa sobre su familia. Y él es, él es el rey de todos los reyes que están cercando a Troya. ¿Mm? A su vez, vamos a poner acá, rey de reyes. A su vez, él es hermano de Menelao. Los dos, Menelao y Agamenón, los dos son hijos de Atreo, por eso se les llama atridas. Los atridas, Agamenón y Menelao. Agamenón, eh, en principio es el rey de los Argivos, pero también es rey de todos, de toda la confederación que ataca a Troya. Y por otro lado, Menelao es rey de Esparta. Y Menelao estaba casado con Helena. Ese es el bando de los sitiadores de, de Troya. Hay otros personajes importantes como Odiseo. Eh, pero... Por ahí nos vamos a quedar en este momento. Y lo que vamos a hacer es hablar también. Elena sería el personaje que, que cumple como el, el vínculo entre las dos, este. entre las dos eh, falanges que pelean en la guerra de Troya, porque Elena fue raptada, según la mitología, por un príncipe de Troya llamado Paris. París. Es el príncipe de Troya y es hermano de Héctor, y ambos son hijos de Príamo, el rey de Troya. De Príamo y Ecuba, ¿no? Son los Priámidas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora en el, en el episodio de Crisis? Sencillo. Agamenón tiene como esclava a la hija de Crises, a Criseida, y resulta que el anciano, Crises, el sacerdote, se la va a ir a pedir. ¿no? Y lo que va a pasar va a ser que Agamenón le va a contestar de malas maneras y Apolo va a tomar cartas en el asunto. Recuerden que, que estos dioses, los dioses griegos,. Eh, Intervenían constantemente en la vida de las, según la mitología, en la vida de las personas, ¿no? Dirigiendo eh, lo que les iba ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que primero aparece en, la, en el canto 1? Bueno, algo llamado invocación del poeta. Nosotros vamos a ver que hay dos invocaciones. Eh, una es la del poeta al inicio... Y otra es la que luego va a ser crisis a Apolo. Y bueno, la primera invocación es la del poeta. ¿Para qué? Para pedirle a una deidad, a una diosa, en este caso, que lo ayude. Ustedes saben que una invocación es un pedido a una fuerza sobrenatural que se la invoca, se la trae, para que nos ayude a hacer algo. no Entonces se puede invocar un espíritu para que venga. no en, eh, Los espiritistas lo hacen. Este, y en este caso... El, la obra comienza con el canto 1. Dice, peste cólera, canta, oh Dios, a la cólera del pelida Aquileo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pastos de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando la trida rey de hombres y el divino Aquileo. Eso que les acabo de leer es el inicio más... Es, es el texto más fundamental que se puede leer inicial de la, de, de la literatura eh, de la literatura y de la cultura occidental por eso este, junto con la Biblia eh, son considerados como mega clásicos ¿no? son son realmente las unas obras muy respetadas entonces Vieron que acá dice, canta, o oh diosa, como si le estuviera hablando, el poeta le estuviera hablando a, a una deidad, a una diosa, ¿no? Y como si le re estuviera, eh, si estuviera responsabilizando a ella sobre los cantos, ¿no? Y que le diera a él eh, el poder de, de, de cantar estas, esto que va a ocurrir, ¿no? Porque parece que es algo tremendo. Y, y hay algo más que... Eh, ahí lo que tenemos que marcar es la diferencia. Esto puede resultar un poco complejo de entender, pero bueno, así son las cosas. Que nosotros marcamos siempre entre yo lírico, en los poemas líricos en los que se, se, cuenta un senti se, se muestra un sentimiento, ¿no? narrador, en las obras que se cuentan acciones donde hay acciones temporalidad este, no sé creación de ambiente todo lo demás y luego tenemos la figura del autor y todos estos nosotros los profesores de literatura marcamos como como son cosas diferentes de hecho técnicamente son cosas diferentes no un autor puede utilizar un personaje como narrador o inclusive fingir un yo lírico y sin que sea realmente él el que está diciendo lo, lo que lo que este, lo que que se está diciendo. Bueno, pero en este caso, nosotros tendríamos, primero que nada, no tendríamos un yo lírico. Porque el poema es un poema narrativo. Y lo que tenemos es un narrador. Un narrador este, omnisciente, que lo sabe, lo sabe todo. no eh, Un narrador eh, que, que se presenta como un punto, un punto de vista más o menos objetivo. Ahora vamos a ver un poco de eso. E impersonal, ¿no? Como que si él estuviera por fuera de todo y lo ve todo. Pero aquí lo que vemos, lo que vemos que es importante, es que esta diferencia entre narrador y autor queda un poco en el entredicho. ¿Por qué? Porque, porque eh, el, el poeta parece estar pidiendo, eh, pidiéndole a una diosa, que ahora vamos a ver eso, de qué se trata, eh, que le estuviera pidiendo eh, ayuda para poder cantar sus versos. Entonces, bueno, en la invocación parece que se unieran estos dos, estas dos entidades, ¿no? Eh, ese poeta que quiere cantar, pero a la vez eh, es el narrador que va a contar. Entonces, cantar, contar, y, y, y, y queda como confundida la figura del poeta con la figura del narrador. Bueno, entonces... Dice, canta o oh diosa y ahí está pidiendo esta, esa es la invocación, ¿no? De la que hablábamos, la invocación del poeta. La cólera del pelido de Aquileo. Hay que recordar que estos los poetas este, de la antigüedad creían que, este, que la poesía estaba en manos de los, que era, que era cuestión de los dioses, ¿no? Y que los poetas simplemente la transcribían como si fueran instrumentos de los dioses. Y, y bueno, y eso es una cuestión muy. Relacionada con la religión antigua, en la religión griega antigua, porque este, vieron que los, los dioses estaban constantemente interviniendo, como les decía recién. Entonces, esta diosa, que se cree que puede ser Memosine, o Memosine, Memosine, puede ser eh, la esposa, de, esta, esta es la diosa de la memoria, ¿no? Puede ser Hera, la esposa de Zeus, era con H, o puede ser la diosa de la sabiduría, Atenea. No se sabe con exactitud a qué diosa se refería. Posiblemente hubiera sido Atenea, Atenea la diosa de la sabiduría, eh, que lo ayudara en los cantos, ¿no? Entonces... Eh, la cólera funesta que causó infinitos males a los saqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes. Bueno, vieron que hace mención de que eh, hay, el tema es la cólera del pelida de Aquileo. Cólera, en este caso, la cólera, que es el tema, ¿no? El tema de la obra, de donde va a salir todo lo demás. La cólera del pelida de Aquileo. Entonces, hace referencia no a una enfermedad, sino a la furia, ¿Mm? a la furia, al enojo. Bueno, entonces ahí lo que tenemos es el tema, es la furia del Pelida Aquileo. Pelida, acuérdense, no sé si vieron otro, el otro video, sobre la introducción al, a, al análisis de la obra... Pelida es hijo de Peleo. Y es Aquiles. Aquiles es hijo de Peleo y de una nereida, de una diosa menor, del mar, llamada Tetis. Bueno, entonces, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a la muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Bueno, ahí lo que tenemos es una clara referencia a cómo los griegos eh, pensaban en la Grecia Antigua, eh, cómo se pensaba que debía ser tratado el cuerpo, del de cadáver, ¿no? y, y el horror que le causa a este poeta el hecho de que, eh, de que los fueron comidos por los por los perros y por las aves, ¿no? Porque hubo muchos muchos muertos que no recibieron todo el toda el, el, el, el, el, el cere la ceremonia eh, funeraria que, que tenían que, lle que llevar para poder descender al, al Hades, que era el inframundo. Entonces, bueno, ahí está contenido todo el horror del poeta. También eh, menciona a los saqueos, pero no menciona a los troyanos. Eso es interesante, porque nosotros no podemos pensar que que a pesar de que el poeta, el, el autor, eh, se plantea como de una manera impersonal, y es cierto, o sea, como que él no no como que no, no muestra su inclinación, siempre existe un, un dejo de, de parcialidad hacia los saqueos. Y los aqueos son los griegos que están cercando Troya, ¿no? Ven que no menciona al sufrimiento que causó en, en, en, en Troya, que definitivamente es es donde cae, es donde la ciudad que es arrasada, ¿verdad?, por los, por los aqueos. Entonces, eh, cuando digo aqueo, los aqueos, los aqueos, los aqueos son aquellos que están cercando Troya, ¿no? los, los contrarios a los troyanos. Entonces, siempre Homero, o, o este, este poeta, eh, parece fijarse, eh, colocarse del lado de los saqueos y ver la acción del lado de los saqueos. Bueno, entonces habla de la, de la voluntad de Zeus, los dioses están interviniendo. Eso se explica porque, en realidad, a, posteriormente, lo que ocurre es que, en, en el canto uno mismo, lo que ocurre es que eh, la madre de, de Aquiles... Eh, al verlo muy, muy triste porque él se le han llevado a Briseida, eh, le hace un pedido a Zeus de que, de que lo favorezca en la batalla. Entonces, eh, Aquiles va a abstenerse de pelear contra los troyanos y Zeus va a favorecer a los, a los, tro, a los troyanos para que este, justamente vayan eh, eh, venzan en la batalla a los aqueos ¿no? de una manera para, para favorecer... A Aquiles, ¿no? Entonces, este, se separaron disputando el atrida rey de hombres y el divino Aquileo. Y ahí en ese primer párrafo de la traducción ha quedado ya planteado el problema. Se separaron disputando la eh, atrida la rey de hombres, el atrida rey de hombres es, como les decía hoy, eh, Agamenón, ya lo borré, el atrida rey de hombres es Agamenón y el divino Aquileo. Eso es muy importante porque Ahí se nos eh, plantea algo que va a estar siempre detrás de... Un par de conceptos que van a estar siempre detrás del, de la acción. El concepto importante que se plantea allí es el del ar, arete, ¿no? Arete. El arete es la honra, es el modo en el que, en el que las personas eh, respetan a, un, a otra persona, a un, a un guerrero, por ejemplo, ¿no? Puede ser también a una mujer de, de la nobleza. En general, hablamos de la gente de la nobleza, de la aristocracia. ¿Mm? Entonces, eh, vemos que en ese fragmentito que dice eh, la Trida, rey de hombres, y el divino Aquileo, Aquileo es Aquiles, ¿no? Vemos que Aparece eh, simultáneamente los dos motivos del arete de Aquiles y de Agamenón. Vamos a, con el de Agamenón: Agamenón, rey de hombres. O sea que tenía eh, a su cargo la responsabilidad de regir sobre muchísimos hombres, muchísimos pueblos. Es el rey de hombres. Pero Aquiles es divino. Es el guerrero más valiente, es el guerrero más fuerte, es el de los pies ligeros, el más rápido. Este, el que tiene las mejores armas. ¿Pero por qué? Porque su origen, él es un semidios. Su origen es divino. Su madre era una diosa. Entonces, bueno, ahí, ahí hay una confrontación que no se puede resolver con facilidad. La confrontación es entre eh, un hombre que tiene a su cargo eh, el poder de dirigir a todos los, los aqueos y, por otro lado, a, a Aquiles, que so solamente tiene a su cargo a los mirmidones. Él es eh, Agamenón. Vamos a hacer un esquema de inclusiones. Tenemos a los aqueos, que están gobernados por Agamenón. Y dentro de los aqueos tenemos a los mismidones, que están gobernados por Aquiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un conflicto de poder, porque Aquiles no se quiere dejar por su carácter, por cómo es él, no se quiere dejar gobernar por Agamenón, y no quiere hacer la voluntad de Agamenón. Entonces, ahí continuamente hay problemas entre ellos dos. Porque están midiendo a ver quién tiene el arete más grande, más poderoso. Bueno, bien. De hecho, físicamente, se supone que Aquiles es definitivamente más poderoso que Agamenón, Porque en el momento en el que... En el canto uno mismo hay un momento en el que... Eh, el adivino que va a revelar cuál es el problema calcante va a adivinar cuál es el problema eh, que hay entre por qué están muriendo todos los arqueos eh, con la peste que, que, que, que está apareciendo, le pide que lo proteja. Que lo proteja eh, Aquiles, que lo proteja de Agamenón. Entonces eso significa, y, y Aquiles le dice que lo va a proteger, eso significa que físicamente es más poderoso que Agamenón, sin dudas, ¿no? Pero Agamenón tiene más hombres a su, a su cargo. Bueno, entonces, después dice, ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? Bueno, es una pregunta retórica, como responsabilizando a los dioses por, por lo que ha ocurrido. En realidad, nosotros, después de que leemos el canto 1, nos damos cuenta de que ningún dios promovió la contienda entre ellos para que pelearan, como dice ahí, ¿no? Ninguno, ningún dios intervino para que se pelearan, sino que fue un problema de egos, un problema de la areté, ¿no? Entre ellos. Entonces... Más adelante dice: El hijo de Zeus y de Leto, irado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje. Entonces, todo un resumen que hace el, el poeta. Se dice habitualmente que esos resúmenes se hacían para, para quienes no llegaban a tiempo a la, a la recitación o al canto del poema, pero en realidad, eh, eh, todos este, la mayoría de los espectadores que escuchaban estos cantos ya sea en una corte, ya sea en una plaza, donde fuera, ya sabían perfectamente eh, cuál era el tema del, del poema, seguramente ya lo conocían, porque era un tradicional, ¿no? Entonces ahí hay, hace como un resumen del argumento y va directamente al episodio de Crisis. Ya nos llevó 25 minutos llegar al episodio de Crisis, que era lo que yo quería. Bueno, pero no importa, llegamos. El episodio de Crisis. Este, dice... Que Crises, deseando redimir a su hija, había se presentado en las veleras naves saqueas con un inmenso rescate y la sínfula del flechador Apolo que pendían del cetro en la mano. Y a todos los saqueos y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos, así le suplicaba. Bueno, entonces, Crises. Primero que nada, esto es un raconto. Hace un salto atrás en el tiempo, ¿no? Primero se hace toda la presentación de manera muy organizada, ¿no? Muy perfectita, digamos. Y luego se hace un salto atrás en el tiempo para mostrar cómo fue el episodio de Crisis que ocasionó toda la desgracia posterior. Entonces, primero, Crisis es presentado como un sacerdote. Después nosotros vamos a ver que es, es además sacerdote. Es un anciano. Y acá dice que además fue a suplicar, así que es un suplicante. Por todo esto, Crises debía ser respetado. ¿Ah? Eso, eso es importante porque va a ser, va a contrastar totalmente con la respuesta que le va a dar el rey de reyes a Gamenor, ¿no? Él estaba suplicando, ellos sabían que era un sacerdote de Apolo, ¿no? un, un dios muy poderoso, y, y vamos a ver cómo va a responder a Amenón a su, a su pedido. ¿no? Dice, este deseando redimir, o sea, recuperar a su hija, había se presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo. Las ínfulas. las ínfulas que son como son, eran como unas cintas que colgaban de áureo cetro o sea el cetro es como un como un, como un bastón como un es este es, es bueno es un cetro no <ríe> es un, un bastón que, que muestra el poder del, del, de la persona no y el, es de oro o dorado, por eso es áureo, el áureo cetro, y las ínfulas le cuelgan, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo identifica como sacerdote de Apolo. Y, y, y son cosas sagradas, ¿no? Entonces, dice, eh, pendían del áureo cetro en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, o sea, Agamenón y a Menelao, Caudillos de pueblos, así les suplicaba. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Las grebas son parte de la de la, de la armadura que usaban los los aqueos, que en realidad eran solo, solo por partes. Las grebas eran lo que nosotros podríamos decir en lenguaje futbolístico, eran las canilleras. ¿no? Eh, dice, atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo. Y regresar felizmente a la patria, poner en libertad a mi hija y recibir el rescate venerando al hijo de Zeus, a Apolo el que hiere de lejos. Entonces, bueno, como ven ya mencionó a Apolo, ¿no? Les está diciendo, veneren a Apolo, eh, les desea lo mejor, que es destruir, destruir Troya, ¿no? Lo mejor para los aqueos. Y, y bueno, entonces destruir la ciudad, eh, regresar a la patria. Ven que hay toda una técnica... Eh, eh, Crises tiene toda una técnica de presentación frente, a, frente a, a, a los griegos para que, digamos, ganar su voluntad, ¿no? Entonces, primero les dice que les desea lo mejor, luego hace el pedido y finalmente pone bien claro, es bien claro en decir, y van a, a si me hacen caso y hacen lo que yo quiero, van a venerar a... A Apolo, o sea, Apolo lo va a mirar con buenos ojos, porque yo soy sacerdote de Apolo, les está diciendo, ¿no? Entonces, si quieren estar bien con Apolo, estén bien conmigo. Entonces dice, eh, todos los saqueos aprobaron a voces, o sea que gritaron, bien, sí, vamos a devolver la Criseida, ¿no? Devolver, de, hay que devolverla. Que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, porque además lleva un rescate, ¿no? Se supone que llevaba este, ganado, llevaba cosas de valor. Y más el atrida, dice o Agamenón, el atrida Agamenón, a quien no pluvo el acuerdo, no le gustó el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje: Que yo no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas nada, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. Aquella no la soltaré antes, le sobrevendrá la vejez en mi casa en Nargos, lejos de su patria, trabajando en el terar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites para que puedas irte sano y salvo. O sea que a Menón no le importó nada la advertencia religiosa que le hizo, eh, hizo Crises. ¿no? Evidentemente no le importó para nada. Y no solo eso, sino que lo amenazó directamente sobre las sínfulas y el cetro. ¿Mm? Y, o sea, sobre las, los símbolos del propio Dios. O sea, no solamente no hizo su voluntad, sino que además... Eh, como quien dice, agredió directamente a Apolo, ¿no? Porque fue sobre los símbolos que identificaban a Crises como su sacerdote, ¿no? Entonces, este, dice que yo no te encuentre... Y lo amenaza físicamente. Y es que pensar este, la, la diferencia física entre uno y otro, ¿no? La vulnerabilidad del anciano. antes Después empieza a hablar de la hija, ¿no? Y dice le dice qué va a pasar, que no la va a devolver y que se va a hacer vieja en la casa de él en Argos. Y lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mil lecho, Todas esas cosas constituyen como el, el areté en general de lo, de lo que eran las mujeres nobles. Criseida no es una mujer de baja, de baja clase social, ¿no? no es una mujer de eh, un, una campesina ni, ni nada que se le parezca. Eh, Cris, Criseida es la hija de un sacerdote, entonces ella también tiene su arete, ¿no? Y parece que el arete, nosotros lo podemos deducir de aquí, es eh, lo de trabajar en el telar, el, el, el arete femenino, ¿no? También tiene que ver con trabajar bien en el telar y compartir el lecho, ¿no? O, por supuesto, eh, una especie de esclavitud sexual, ¿no? Pero vete, no me irrites para que puedas irte sano. Así dijo, el anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar y en tanto se alejaba dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Leto y la hermosa cabellera. Bueno, tradicionalmente en esta parte cuando se va a crisis el viejito, se va a crisis, el viejito vulnerable amenazado, se habla de un paralelismo psicocósmico. Nosotros, nosotros eh, claramente, entre el mar, estruendoso mar, y lo que podemos suponer que ocurre en el interior del personaje, en esa agitación del personaje, que se va sin despegar los labios, eh, sin decir nada, porque no puede. no puede. Eh, ponerse a discutir con el rey de reyes evidentemente eh, nos muestra con el estruendoso mar ¿no? Un, una relación entre, entre el ánimo del personaje vamos a poner ánimo entre comillas porque sabemos que los personajes no tienen ni ánimo ni tienen psicología pero bueno, nosotros decimos ánimo decimos psicología en literatura porque somos muy arriesgados nos gusta hacer esa clase de cosas y un elemento de la naturaleza, El ¿no? elemento natural que es el mar, y entonces el mar es tan estruendoso, o sea que hace tanto ruido, está tan agitado, como el ánimo, la psicología de crisis. Bueno, así como funciona a veces el análisis literario. Ahora, ¿tendríamos alguna otra explicación para hablar del estruendoso mar? Bueno, también podríamos decir que hay un contraste entre, el mismo contraste que vemos entre la figura de Agamenón, poderoso, ¿no? un hombre poderoso, y el viejito, que es Crises, el anciano, también la podemos establecer entre la figura de Crises caminando por la orilla del mar, sin desplegar los labios, y, eh, y, y claro, el, el mar, no, el viejito y el mar, el viejito y Agamenón. ¿Sí? Esa, diferencia entre, eh, esa diferencia física entre lo pequeño y lo grande. ¿no? Pero pero Crisis tiene una carta debajo de la manga, que es el ruego o la invocación, ahí tenemos otra invocación, a Apolo. Entonces le dice, óyeme tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la Divina Sila, o esas son ciudades, e imperas en ténedos poderosamente. O es minteo, si alguna vez adorné tu gracioso templo, o que tu honor, pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Entonces, ese es el pedido. Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Igual que son numerosas las lágrimas del anciano, van a ser numerosas las flechas del de flechador Apolo. Que ya sabemos que es un dios muy poderoso y muy vengativo y que va a ir en contra de Agamenón sin dudas y de hecho es lo que ocurre ¿no? este, todo a partir de ahí se, se, desem, se desemboca la, en, la, en la venganza ¿no? en la venganza de Apolo por el ultraje, la, la burla la, el, la agresión que recibió su, su sacerdote entonces tal fue su plegaria fue un rezo oyó ¿no? la feo a Apolo irritado en su corazón descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado Carcaj ¿no? donde van las flechas, en los hombros, las saetas, las flechas resonaron sobre la espalda del enojado Dios cuando comenzó a moverse, iba parecido a la noche, entonces lejos de las naves tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido, al principio el Dios disparaba contra los muslos, los mulos y los ágiles perros, más luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres, o sea que los iban quemando, ¿no? Ahora, hay dos cosas que con las que voy a cerrar el video. Pues ya 36 minutos vamos de, de clase, o sea, prácticamente la clase una hora de clase del del liceo diurno, eh, pero realmente lo he dado lo más rápido que he podido. Ustedes esto esto es más que nada una clase de, de complemento, de apoyo para que tengan lo más lo más importante, ¿no? Es es obvio que Ustedes, en realidad, tienen que asistir a clase y después, si quieren, ven un video. Pero este, solo con el video no, no alcanza, ¿no? Y tienen que leer la obra también. Bueno, pero... Iba parecido a la noche. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es una comparación entre el, el descenso del, de Apolo, ¿no? Eh, con la noche, Apolo, las flechas le resuenan en la espalda, ¿no? La imagen es, es una imagen de, de poder físico, ¿no? De, de, de, de una espalda grande, y donde van rebotando las flechas que hacen un terrible chasquido, dice. Entonces, ahí tenemos elementos eh, visuales, parecido a la noche por la oscuridad, ¿no? Vieron cuando nosotros decimos, se le vino la noche. Bueno, que, que vino lo oscuro, lo terrible, lo, lo que genera miedo, ¿no? Bueno, entonces Apolo viene así, viene enojado, viene como la noche, ¿no? Y por otro lado también tenemos ese chasquido que hacen las, las flechas, ese chasquido terrible que hacen las flechas en la espalda, que es un, un, un elemento auditivo. Eh, el poeta está utilizando diferentes recursos. Nosotros en general hablamos de sinestesias cuando, cuando se utilizan esos elementos, ¿no? que son elementos provenientes de los sentidos, ¿para qué? Para generar un efecto, un efecto de significado, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo usamos tradicionalmente en cualquier momento cuando decimos Pah, está salado está salado! ¡Ay, qué dulce que es! no ¡Qué amargo que es! Bueno, utilizamos esos elementos provenientes de los sentidos, del gusto. En este caso, tenemos lo visual, parecido a la noche, esa comparación del Dios. Y también lo auditivo, por las flechas que resuenan en la espalda. Eso es lo que se llama el descenso de Apolo. Bueno, hasta aquí iríamos ir por ahora y después voy a hacer algún video de complemento. Ya son casi 40 minutos, así que si llegaste hasta acá es porque realmente lo necesitabas o porque te interesa. Gracias, chao.